Hola gente de Youtube, eh, lo que estoy haciendo ahora, quiero que compartan mucho este video y quiero que ayuden a, a este canal a que crezca. de posición. La pelota Espero que les haya gustado el video, recuerden darle like, compartan con mis amigos y ayuden a este canal a que crezca. Hasta aquí se despide Luigi, programa YouTube. Nos vemos, hasta la próxima.